Bien. Para instalar Linux Mint Debian Edition, lo que vamos a hacer... Ah, una cosa muy importante. ¿Por qué instalar Linux Mint Debian Edition? Porque Linux Mint es un sistema operativo derivado, no es un sistema operativo eh, original, por decirlo de alguna manera. Sí lo es, pero a ver, voy a explicar mejor por qué. El sistema operativo Ubuntu... Al igual que Linux Mint y un montón de otros sistemas operativos Linux, derivan de otro sistema operativo padre llamado Debian. Debian es una de las distribuciones más viejas y más estables y más conservadoras también del mundo Linux. Eh, Debian es el padre que dio vida a Linux Mint. Pero el Linux Mint tradicional y que conocemos nosotros deriva de Ubuntu. Es decir, está, está Debian. De Debian deriva Ubuntu y de Ubuntu deriva Linux Mint. Entonces a mí, como personalmente no me gusta Ubuntu, ni me interesa tampoco, eh, perdón por la gente que, del canal que utiliza Ubuntu, pero es así, eh, para mí es así, lo que yo hago es buscar deriva, lo, la menor cantidad de derivaciones posible. Si tenemos a Debian que le da vida a Ubuntu y Ubuntu que le da vida a Linux Mint, y a la vez tenemos una versión de Linux Mint derivada directamente de Debian. Bueno, yo voy a buscar esa, porque aparte me salteo a Ubuntu, que es el sistema operativo Linux, que no me gusta. Son varios que no me gustan, pero ese específicamente no me gusta. Entonces, bien, por eso Linux Mint Debian Edition. Este procedimiento, sin embargo, se puede hacer con cualquier sistema operativo Linux. Si a ti te gusta Ubuntu, lo puedes hacer con Ubuntu. Si te gusta OpenSUSE, que es la que yo uso, la distribución que yo uso siempre y la que recomiendo y demás, lo puedes hacer con esa. Si te gusta otro, también lo puedes hacer con otro. Eh, digamos que el mundo Linux es muy amplio, muy vasto y bastante inabarcable. Así que podés elegir el que quieras que está todo bien. ¿no? Así como está todo bien si usas otro sistema operativo. ¿no? Así que clic derecho a Install Linux Main y abrir. En este caso sería ejecutar, abrir. Pero bueno, nada, es lo mismo. Vamos a esperar un segundo o unos segundos a que aparezca la ventana de bienvenida. Eh, bienvenido o bienvenida. Acá tenemos eh, al, al instalador de Linux Mint Debian Edit. Este programa le hará algunas preguntas y configurará la Acá el problema que tenemos es que no vemos la barra de tareas o panel. A ver si puedo hacer que se oculte. Clic derecho acá. Clic derecho sobre la barra de tareas o panel. Configuración del panel. Um, vamos a hacer que se oculte. Eh, Mostrar el panel siempre, no. Ocultar el panel automáticamente. ¿tá? Le ponemos eso y se va el panel. Así que aquí cerramos y acá ahora sí vemos los botones. ¿tá? ¿Ves? Yo estoy trabajando con todo lo que a ti te puede llegar a pasar. ¿tá? Durante la instalación así que para ocultar el panel tá. y por supuesto que para obtener el panel de vuelta, para recurrir a él, vamos bajando el ratón despacito, despacito, sin tocar nada y ahí aparece, o sea, cuando me acerco al borde aparece, y cuando me alejo, desaparece lo cual me permite ver los botones así que acá le hacemos clic en siguiente de vuelta tenemos que seleccionar el idioma, como ya lo seleccionamos anteriormente ya aparece predefinido, si tú no cambiaste el idioma, ahora es el momento donde tenés que seleccionar el español ¿tá? a menos que lo quieras dejar en inglés siguiente. El sistema operativo ya sabe que Montevideo está dentro de Uruguay, por lo tanto, como es el único punto de referencia que tenemos, hay países más grandes, por ejemplo Rusia, China, Estados Unidos y otros, evidentemente van a tener un montón de puntos de interés. Eh, no quiere decir que Uruguay tenga solamente a Montevideo como, como, como lugar interesante, quiere decir que es lo más relevante a nivel internacional. Dentro de Uruguay lo más relevante es Montevideo, ¿tá? nos guste o no nos guste. Yo vivo en la costa, vivo en Canelones, no vivo en Montevideo, pero de todas maneras entiendo que eso tiene que ser así o que es así. ¿tá? Así que, de vuelta, si vos no seleccionaste tu, su, tu región eh, geográfica y todo lo demás, vas a tener que seleccionar apretando clic en acá, seleccionando lo que corresponda y luego apretando clic acá, clic izquierdo, ¿verdad? Siempre y seleccionando lo que corresponda. Siguiente. Bueno, acá, esto es muy importante, porque el teclado va a quedar predefinido. El teclado va a quedar pronto, una vez que lo seleccionemos bien. ¿Qué hacemos? Distribución, Spanish, ¿verdad? O Español. Bueno sería que dijera Español, pero nos tratan como Spanish, lo cual no me gusta nada, pero es lo que hay. Como dice Alberto Kessman, para mí el mejor relator es lo que hay, Valor. Eh, para gente que, que viva fuera de Uruguay... El valor es el, la expresión que se, dice, que se le dice a alguna persona, desconocida generalmente, o si es conocida se lo decimos en broma. Eh, ¿Qué hace es valor? Es como un saludo, ¿está bien? Sobre todo al, al varón, no a la mujer. Este, y hay un relator que tenemos que es un fenómeno, mi modo de ver, es un, es un crack, es el mejor que hay ahora, él y Víctor Hugo Morales, pero Víctor Hugo está en Argentina, así que bueno... Este Gessman siempre dice, es lo que hay valor, como queriendo decir, y bueno, ¿qué querés que haga? No? ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? Así que seleccionamos Spanish y dejamos, le hacemos clic a Spanish y por, por, por omisión va a aparecer Spanish Latinoamericana. Acá tenemos la opción de mirar un poco el teclado físico que tenemos y mirar el que está acá. Y si se parecen es porque está bien, pero de todas maneras vamos a ir acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a apretar tilde O. Si el tilde aparece... Eh, como es a la española, como, de, como de, podríamos decir, entonces es porque el teclado está bien. Vamos a probar también el Alt Gr, que es el alt derecho, no el alt izquierdo, cuidado con eso. El Alt Graphics o el Alt gráfico y el 2 hace la arroba perfecto. Alt Gr hace la arroba perfecto. O sea, o lo haces con Alt Gr -q, o lo haces con Alt Gr 2 a la arroba. Bien. Con alguno de los dos o con los dos tiene que salir la arroba. Y después vamos a Pulsar la tecla que define al idioma español, que es la ñ. Si lo hace bien, correcto, le damos SIGUIENTE. Con esas pruebas tiene que bastar para darnos cuenta cuál es el teclado. Por supuesto que si tú apretás tilde hoy te sale cualquier cosa, o no te sale lo que tiene que salir, probás con este y probás lo mismo que te dije recién. Y si no pasa con este, probás con este y con este y con este, y lo vas cambiando hasta que vas a dar con el teclado correspondiente. Si no llegas a dar con ese teclado, vas a SPANISH. Y haces las mismas pruebas, ¿tá? En algún momento va a salir bien eso. Pero normalmente ya está casi todo preparado para que salga bien de una, ¿tá? De una vez. Su nombre, yo le voy a poner mi nombre real. Eh, me gusta hacer las cosas así, sobre todo en el mundo de Linux, donde donde todo es eh, ayuda mutua y demás. A mí me gusta hacer las cosas bien ¿tá? El nombre de su equipo, le podemos poner nuestro nombre, guión, la distribución Linux. Si fuera OpenSUSE, yo pondría así, OpenSUSE. ¿Está? Pero como es Linux Mint de Edition, le voy a poner LMD. Importante, acá usar solamente letras minúsculas, y si tenés que separar palabras, hacerlo con un signo de menos. Nada más. ¿Está bien? Hay que evitar las ñ, porque la codificación interna de las máquinas lleva a que la ñ se tome como un símbolo extraño a veces, y entonces surgen los problemas en los nombres. Hay que evitar los tildes y por supuesto los símbolos. ¿tá? No le pongas cosas raras. Simplemente. Letras de la A a la Z, exceptuando la N y signo de menos para separar. Nada más, nada más. Ahora, nos vamos a detener acá un segundo. La contraseña debe tener, yo te lo explico y si tú quieres seguir mi consejo, bien, y si no quieres seguir mi consejo, ya lo lamentarás a futuro, probablemente. Ojalá que no. Las contraseñas deben tener letras mayúsculas, letras minúsculas, números, símbolos y más de 8 caracteres. Cuanto más mejor. Tampoco un exceso, tampoco 120 caracteres, pero yo diría que unos 12 caracteres es, es correcto. Yo voy a poner mi contraseña, que respete todo eso. Sí, algo así. La voy a repetir acá. Obsérvese cómo, mientras yo no escriba la contraseña de forma correcta dos veces, o mientras no la escriba entera, no me muestra el tick. Ahora yo voy a poner el carácter que falta. Y ahora sí, ¿está? ¿Está? Eh, iniciar sesión automáticamente nunca, jamás, por tema de seguridad siempre requerir la contraseña para iniciar sesión, eso es lo que el sistema ya tiene predefinido, así que siguiente en este caso podemos hacer la instalación automática o el particionado manual el particionado manual es inevitable cuando tú ya tenés a Windows instalado en la máquina y vos querés instalar además de Windows, querés instalar a Linux para no tener que eliminar a Windows, se hace particionado manual. Pero como eso sería mucho más complejo de explicar, lo voy a dejar para otro momento. Yo lo que voy a hacer es, te voy a explicar que eso es así, que se puede hacer. Y voy a ir a instalación automática, la cual me va a dejar hacer algún retoque si es necesario. ¿está? Igual, no es que le pones instalación automática y le das siguiente y ya se instala. No, no es así, así que no hay problema. Acá te va indicando el progreso de, de la instalación. Así que podés ir viendo cuánto falta para terminar. Cuando le doy instalación automática, tengo que seleccionar un disco. Hago clic acá y me va a mostrar todas las unidades disponibles. Es una sola en este caso, así que la elijo y voy a siguiente. Esto eliminará todos los datos en el disco tal. ¿Está seguro? Por supuesto. Que seguro. ¿No? no se encontró tabla de particiones en el disco duro tal. ¿Desea que el programa de instalación cree las particiones por usted? Sí, le vamos a decir. Vamos a esperar un poquito, que el sistema operativo ya sabe lo que tiene que hacer. ¿tá? Recordemos que yo no voy a entrar en explicaciones técnicas muy profundas acá, porque no quiero confundir ni marear, y lo que quiero es que realmente tú llegues al objetivo de instalar Linux en tu máquina o de probarlo. No que salgas siendo un experto en instalaciones Linux, ¿tá? porque yo tampoco lo soy. Eh, creo que soy muy bueno en esto, pero no creo ser experto tampoco. Eh, creo que los expertos son los que crearon el sistema. Vamos a empezar. Esto lo dejamos como está, le damos clic a siguiente. Y acá te muestra la máquina un pantallazo general de lo que tú elegiste para hacer. Región, idioma español Uruguay, zona horaria América Montevideo, distribución de teclado, la que está acá, nombre, ta, ta, ta, toda esa historia. Bueno, listo, vamos a darle a instalar. Y ahí empieza la instalación. No nos olvidemos que estamos trabajando con un sistema Live, que es el que estoy mostrando acá, y podemos seguir utilizándolo. Vos podés ir acá, hacer clic en el menú de inicio, elegir una aplicación cualquiera, por ejemplo, no sé, sonido y video, lo que quieras de adentro, internet, el navegador o lo que se te ocurra, y podés seguir trabajando. ¿tá? No te lo recomiendo porque la instalación de un sistema operativo en, en cualquier ordenador es un proceso complejo y que necesita de recursos de hardware, necesita recursos de la máquina. Por lo tanto, si vas a instalar un sistema operativo, en el momento de la instalación, yo te recomiendo que dejes la máquina aquí, la dejes tranquila, eh, que haga su trabajo. Bueno, eh, lo que voy a hacer ahora es, eh, voy a parar de hablar, cuando edite el video lo voy a acelerar para que todo esto que está ocurriendo acá ocurra de forma mucho más rápida y llegue al final. Y después que el video llegue al final, yo voy a dejarlo en la velocidad normal y a seguir comentando ¿Está? Vamos a arriba. Muy bien, la instalación finalizó. No te preocupes si demora mucho y si el sistema parece que se queda trancado en algún lado, por ejemplo, en el gestor de arranque, comprobando el gestor de arranque, intentando instalar el gestor de arranque, eso no importa. El sistema operativo va a terminar eh, instalándose como corresponde. Que a ti te digan lo que está pasando no implica que nada vaya a salir mal. Yo te puedo decir... Estoy arreglando tu máquina y se me está complicando para arreglar algo. Eso no quiere decir que no vaya a poder hacerlo. Es más, los que no dicen nada, tampoco, tampoco están eximidos de los errores. Muchas veces la gente no dice nada para ocultar los errores, pero eh, acá está todo a la vista. Ahí está. Es el mismo sistema que yo uso para dar clases. Todo transparencia, eh, todo a la vista, eh, aún en el error. Bueno, esto es lo mismo. Linux es sumamente transparente. ¿tá? Si te dice... Eh, reintentando ubicar no sé qué, en no sé dónde, no importa, tú déjalo que, eh, que esto va a salir bien. Esta instalación tomó 25 minutos para que te hagas una idea, no es tanto. A ti te va a demorar menos. Instalar Linux es muy sencillo y ya queda pronto para ser utilizado. A diferencia de Windows, que después de instalarlo necesitas hacerle un montón de ajustes. Ah, nosotros eh, podemos ya utilizarlo, es decir, lo que vamos a hacer acá es... Eh, ¿Quieres reiniciar el equipo? No, no lo voy a reiniciar el equipo, simplemente voy a cerrar el instalador, verifico que acá dice instalación finalizada, una vez que le digo que no, se cierra y lo que voy a hacer es apagar el sistema operativo, lo apago, ¿sí? voy aquí y lo apago, ¿tá? el sistema operativo live, estoy apagando el sistema operativo en vivo, ¿tá? lo voy a apagar, ahí se está apagando, y una vez que te ha apagado, voy a encender la máquina para usar de verdad, de verdad, el sistema operativo eh, instalado en, en el disco o bueno, en la unidad de almacenamiento. ¿no? Please remove the installation medium, then press enter. No tengo nada. Bueno, si tú lo instalaste desde un pendrive, podés eh, quitar el pendrive ahora y apretar enter. Yo te recomiendo que lo dejo, de todas maneras. ¿no? Te recomiendo que... Eh, ante, este, eh, en, ante este anuncio no hagas nada Porque yo soy también técnico a nivel de hardware Y pienso que la electricidad que fluye a través de los componentes Debe ser, pienso como un electricista acá No desconectes porque está funcionando el, el puerto USB todavía A donde tú pusiste el, el, el, el, el pendrive Así que déjalo así, apretás enter y ya Eso de, Esos errores los da justamente por esto mismo que acabamos de decir porque no hemos desconectado el pendrive. Pero son errores lógicos, no físicos, ¿está bien? Listo, quedó pronto. Eh, ahora vamos a arrancar el sistema operativo ya instalado para ver cómo luce y van a ver que funciona mucho más rápido y mejor que el medio live, ¿verdad? que el medio en vivo. Lo que vamos a hacer ahora es iniciar Linux Mint. La diferencia es que antes, aquí en unidad óptica, si tú te fijas en el video, decía, Linux Mint no sé cuánto, quiere decir que estaba, había un CD con, con Linux Mint, ¿está? Desde dónde arrancar. Eh, en el caso tuyo es un, es un USB, un usb, pero es lo mismo. Ahora no está, así que ahora no va a tener más remedio la máquina que arrancar desde acá. Desde Linux Mint, Edition, que es el disco duro interno, ¿ah? O la unidad de almacenamiento interno. Vamos a dar iniciar y vamos a ver cómo se comporta el sistema. Dije hace un ratito que Windows es un sistema operativo muy mañoso, muy trabajoso, que hace perder mucho tiempo y también muy ineficiente. ¿Qué quiere decir todo esto o cómo opera esto en nosotros? Es que una vez que vos instalás Windows tenés que hacerle 25.000 ajustes para que funcione bien. La gente que dice que lo instala y funciona bien es porque no le hizo los 25.000 ajustes y simplemente funciona más o menos el sistema. Pero si vos querés que rinda y que funcione como un sistema operativo debe funcionar, tenés que hacer, tenés que que ponerte a trabajar y muy arduamente esto para la gente que dice no porque Linux es feo porque Linux es distinto a Windows sí sí sí, sí todo bien pero Windows en un ratito te permite sacar partido de un sistema operativo notable ¿sá? y con un poco de tiempo que vos inviertas después de su instalación ya no tenés que tocar más nada a Windows tenés que vivirlo toqueteando durante toda su vida útil está bien Recordemos que acá en este canal, más allá de que seamos absolutamente pro-Linux, pensamos no con un balde en la cabeza ni con una camiseta puesta. Pensamos en función de la gente que mira el canal y de los resultados que el estudiante debe obtener. ¿Está bien? Eh, somos informáticos, somos extremadamente críticos y bien, hay un montón de canales para ver. A la gente que no le guste que se critique a Windows, me parece muy bien, pero este no es el canal apropiado. ¿tá? En este canal, eh, Windows realmente recibe la mayor parte de las críticas porque realmente las merece. ¿eh? Bueno, ahí está eh, iniciándose el sistema. La primera vez que inicie va a demorar más que la, las veces siguientes. Va a mostrar la pantalla de bienvenida en cualquier momento, a donde va a estar nuestro usuario ya creado, que es el usuario Hugo en este caso, que nos va a permitir con la contraseña correspondiente iniciar sesión en el MI y nivel el escritorio y demás. Bien, ahí está. ¿Ven? Eh, ya aparece mi nombre de usuario. Le voy a poner la contraseña que elegí. Después vamos a hablar del tema de la seguridad a nivel de permisos de usuario, pero eso recordemos una vez más que estamos trabajando por y para la gente que quiere instalar Linux y probarlo. Una vez que esas personas puedan llegar a alcanzar ese cometido, bueno, nos meteremos de a poquito en cosas más técnicas sobre Linux para ayudar a esa gente a usarlo y a, y a fomentar y a recrudecer y a, a agrandar eh, y a pulir temas de seguridad, temas de rendimiento y demás. Pero por ahora con esto ya es un gran avance. Si llegaste hasta acá, te felicito. Realmente te felicito porque esto es, es fácil, pero no es sencillo. Fácil no es sinónimo de sencillo, siempre. Es una tarea fácil. Eh, crear un pendrive con Linux, instalarlo, cambiar el idioma y hacerlo arrancar. Pero no es sencillo porque ya ves que ocupa, eh, tiene mucha explicación el tema ¿sí? Estamos esperando que inicie el escritorio y que nos muestre el escritorio con los iconos y el fondo de pantalla. Y eso nos va a estar hablando de que el sistema ya quedó instalado. Ya se puede usar desde la unidad de almacenamiento interna y no es necesario este, utilizarlo desde el modo live o modo en vivo. Ahí está. Ah, está pronto. ¿no? Miren qué interesante. Ya eh, Linux Mint es de las poquitas distribuciones, si no es la única, que te dice qué más hay que hacer. Eh, las demás distribuciones están instaladas y bueno, tú sos la persona que debería saber lo que hacer o no. Pero en este caso Linux Mint te ayuda. Entonces te dice, comprobar los controladores. El sistema se ejecuta sin aceleración de hardware de bien. Es posible que experiencie un rendimiento deficiente y un uso elevado de la CPU. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Ir a instalar todo lo que sea necesario para que nuestro sistema funcione bien. ¿tá? Esto Windows no te lo dice. Simplemente se conecta solo, en el mejor de los casos... Al servidor de Microsoft de actualizaciones y hace cualquier cosa sin tu autorización y sin ser transparente también. Y así queda la máquina. Vamos a cerrar acá. Eh, la pantalla de bienvenida, tenés los primeros pasos para dar, documentación del sistema, ayuda, que siempre está bien. Y luego la, la contribución. Eh, el, no solamente esto, no se habla solamente de dinero acá. Vos podés participar de, muchas, de muchos modos. Si te interesa, dale a iniciar y vas a ver que la comunidad Linux es muy flexible. Eh, no, no importa que sea Linux Mint u otro, es muy flexible. Y el 98% de sus sistemas operativos, que son más de 300, como lo digo siempre, son todos gratuitos. ¿tá? Hay un pequeñísimo porcentaje de Linux que son pagos. En donde vos no estás pagando el sistema, también está bueno decirlo, siguen siendo gratuitos los sistemas operativos. Lo que cambia es que estás pagando un servicio técnico tras ese sistema. También para que quede bien claro, ¿tá? porque hay, se dice mucho sobre Linux y muchas veces se habla mal, la mayor parte de las veces. Así que vamos a minimizar esto o a cerrarlo. Y vamos aquí, nos está llamando la atención el sistema. Se han detectado problemas que requieren su atención. Hacemos clic, un clic abrir una ventanita aquí y nos va a mostrar el problema ese de los drivers y demás configurar la utilidad de restauración del sistema muy bien los primeros tres eh, las primeras tres cosas que vamos a hacer es configurar la utilidad de restauración instalar los codes multimedia e instalar paquetes de idiomas faltantes ¿está? como vemos está en español el sistema operativo el lenguaje está el idioma configurar la utilidad ejecutar timeshift ignorar este problema no en windows sí en linux no está bien ejecutar timeshift bueno, acá el tema es que tenemos que poner la contraseña de vuelta. Acá la contraseña debería ser otra, no la que pusimos antes, pero ese es un tema que vamos a abordar después. Lo que vamos a hacer es poner la contraseña que sabemos, la que ya establecimos, y proceder a configurar el sistema como el sistema mismo nos indica que hay que hacer. Acá está Timeshift. Te recomiendo Timeshift, que es una excelente herramienta. Si venís del mundo Windows, eh, probablemente sea así el tema. Esto es lo mismo que eh, los puntos de restauración de Windows. Timeshift eh, sirve para cualquier distribución Linux. Yo lo tengo en todas las que tengo, en OpenSUSE, en CentOS, en, en Linux Mint, en MX Linux, en Linux y en otras más. Lo tengo instalado porque es una gran herramienta. Para configurarlo se requiere muy poquita cosa. Vamos a elegir el sync en lugar de ptrfs. recordemos que estamos ayudando a gente que nunca entró en Linux por lo tanto o okay, que okay. tiene ganas de instalar su sistema operativo por primera vez y no vamos a ahondar en explicaciones para que la gente se complique y, y se complejice el proceso, así que elegimos r le damos siguiente, esperamos un segundo. Ahí el sistema operativo hace un reconocimiento de, de, de la cantidad de espacio libre en el medio de almacenamiento y de cuántos programas hay instalados y todo ese tipo de cosas. Y vamos a poder proceder a generar una especie de respaldo periódico de la partición del sistema, por las dudas si se, si se daña el sistema. Yo no acostumbro a hacer respaldo de los archivos del usuario, porque pueden ser muchísimos y pueden ocupar mucho espacio, pero sí. De la partición en donde está instalado el sistema. Así del lugar en el disco duro. O unidad de almacenamiento donde está el sistema. Muy bien. Seleccione la ubicación de la instantánea. Bueno, la ubicación es el disco duro. donde O el medio de almacenamiento donde ya estás trabajando. ¿tá? Así que lo dejamos así como está. Siguiente. Bueno, bien. A mí me interesa que se haga una, un, una copia o backup semanal. A, a diario es demasiado paranoico. Así que vamos a... Eh, a desactivar esta opción y vamos a ponerle semanalmente conservar cuántas una sola ¿tá? por un tema de pro problema de espacio en el disco duro una vez por semana el sistema operativo va a hacer un respaldo por si se rompe por si se rompe el sistema ¿tá? así que le damos siguiente ven semanalmente conservar una copia siguiente los demás valores no importan en, en la medida en que tú no selecciones las demás casillas ¿tá? siguiente. ¿Qué respaldar? Eh, por defecto, eh, la opción de excluir todo está marcada en, en, las dos, en los dos casos. Si vos elegís algún valor dentro de este renglón, vas a estar eh, trabajando con los datos de usuario, que fue lo que yo no recomendé. Si tú quieres hacerlo, hazlo. pero en mi caso yo te recomiendo que no lo hagas. ¿Y si seleccionás? Cualquier opción del renglón de acá abajo, vas a estar trabajando con los archivos de sistema, que son los que verdaderamente importa cuidar. ¿tá? Porque si se rompe el sistema, lo único que te va a salvar es Timeshift. Si no, vas a tener que recurrir a un técnico o vas a tener que reinstalar todo vos y recuperar los datos vos. Así que le damos incluir todo. ¿tá? Solo vamos a root, incluir todo. Lo demás lo dejamos como está. Y le damos siguiente. Configuración completa. Finalizamos. Eh, acá tenemos la opción de hacer el respaldo simplemente dándole crear yo no lo voy a hacer justamente porque esto es un video de demostración pero tú sí hazlo hazlo ahora mismo haz clic aquí y espera a que termine la, el, el respaldo es un proceso muy sencillo que no hay ni siquiera que mostrarlo es muy intuitivo te vas a dar cuenta tú tú mismo o tú misma yo voy a cerrar la ventana acá, Vamos a ver que desaparece ese, ese problema de acá una vez que lo, que lo hayamos resuelto. Entonces ahora queda instalar códex. Vamos a darle instalar los códex multimedia. Códex multimedia, ¿qué sucede con esto? Que para, para escuchar eh, música en formato MP3 y otros, eh, y MP4 y otros formatos cerrados y privativos y comerciales, tú tenés que disponer de una licencia, ¿verdad? Esa licencia no puede estar incluida en el sistema operativo Linux por temas de que Linux se hace con es filosofía open source, código abierto y gratuito. Si se incluyese ese tipo de licencia en un sistema operativo Linux, ese sistema operativo Linux dejaría de ser gratuito. Por lo tanto, para ser gratuito no puede incluir soporte para MP3, MP4, etc. Así que lo que hay que hacerlo es instalarlo ahora que ya está instalado el sistema operativo. ¿tá? Parece tonto, pero es así. Acá podemos hacer clic en detalles y vamos viendo todo lo que va sucediendo. Eh, lo que hace el sistema te lo va mostrando acá. Recordemos que Linux es transparencia, mientras Windows es código cerrado. Nosotros no sabemos cómo hace las cosas Windows, solo sabemos lo que hace. En el caso de Linux sabemos cómo hace, qué hace, cuándo y por qué. Sabemos todo. Eh, están descargando paquetes, tenemos que esperar un poco a que terminen de descargarse porque son varios paquetes para que el sistema operativo quede pronto para reproducir cualquier contenido de audio y de video que nosotros necesitemos reproducir. Muy bien, acá indica después de una espera, un poquitito larga quizás, de unos... 4 minutos o tres minutos, indica justamente el sistema está buscando todos los archivos necesarios para completar el soporte multimedia, ¿ves?, libopencore, W64, lib no sé qué libopencore allá abajo, ta, ta, ta. todo esto tiene que instalar, te dice, eh, se va a instalar todo esto, ¿está bien?, por supuesto, vamos a darle continuar, eh, pide la contraseña, la cual vamos a otorgar, que el sistema continúe, esto es muy importante, esto generalmente no funciona así en Windows, por eso estamos estableciendo las diferencias para que tú veas a lo que te vas a enfrentar cuando instales Linux y recordá siempre que con Linux puedes hacer todo absolutamente todo lo que hacías con Windows antes, más allá de que te digan lo que te digan yo te lo aseguro, solamente hay que encontrar el programa o los programas que en combinación realizan lo que tú antes hacías. Lo único que no se, no se puede hacer con, con Linux hasta el día de hoy es el tema de, los, de correr videojuegos de Windows de, de, de, de grandes requerimientos. Porque Linux tiene un emulador interno que sirve para correr programas de Windows en Linux. O sea, vos podés instalar programas de Windows en Linux. Pero los programas muy pesados no van a correr muy bien. ¿tá? Van a correr más o menos bien o no van a correr. Entonces eh, es lo único que no vas a poder hacer. Videojuegos, Linux tiene sus propios videojuegos y los juegos de Windows mmm, corren en Linux pero no corren bien y no corren siempre. ¿ta? Bien, hecho, ya está, desapareció el segundo problema. Ahora falta el tercer problema, que es instalar paquetes de idioma. ¿Para qué? Para LibreOffice, para algunos programas. Etcétera. Instalar los paquetes de idioma. Eh, vamos a ver los detalles, como siempre, todo transparente. Sepa ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo terminó? ¿Qué se espera? ¿Qué no se espera? Todo. Linux, todo transparente. ¿verdad? Ahora nos va a decir seguramente que está todo pronto o que, ah, ahí va. o que falta instalar algunos paquetes. Muy bien. Additional software has to be upgraded. Software adicional tiene que ser actualizado. Por supuesto que sí. ¿Ven que dice.? Tantos megas van a ser descargados y tantos megas van a ser instalados en el disco. Sí, continúa. Ah, continúe Linux, vamos arriba, haga su trabajo que usted es maravilloso. Y hace todo bien. Ahí está descargando, ahí te muestra todo el procedimiento. Porque nosotros le, si hacemos clic en Details, en detalles, vemos todo el procedimiento. Si queremos ahorrarnos esto, no tenemos que hacer clic acá y ya está. Lo cerramos y ya está. O no lo abrimos. Acá. Y acá, esta, esta barra va, eh, va mostrando el progreso. ¿verdad? Recordemos que estamos dejando un sistema operativo a punto. ¿verdad? Estos procedimientos eh, pueden llegar a demorar bastante. Ya te digo, no te preocupes. El, que tú lo que tienes que hacer es un par de clics nada más para que las cosas sucedan y el sistema se encarga de todo y se encarga bien de todo. Nunca una, una actualización de un Linux bien instalado, como estamos haciéndolo acá, te va a producir problemas de arranque como te produce Windows, te va a hacer perder trabajos como te lo hace perder Windows, o te va a, o va a destrozar el sistema como lo hace Windows. ¿ca? Eso nunca pasa. Eh, puede pasar en una casualidad, o puede, ser, puede pasar si el sistema está mal instalado, o si, bueno, no sé, por otro capaz que por algún otro motivo. Pero en realidad la experiencia mía con Linux indica que eso no sucede. Es más, Vos a Linux eh, le, le, lo podés apagar eh, cuando, cuando esté encendido sin, sin, sin estar encendido actualizando paquetes, por ejemplo, como ahora. pero si, Cualquier sistema operativo se puede llegar a romper si lo apagás bruscamente, ahora en un proceso así. Me refiero a que si tú lo apagás cuando el sistema está... Yo creo que si, Cuando estás viendo un video de YouTube, lo apagás eh, bruscamente, el sistema no sufre las consecuencias. Sin embargo, Windows sí... Una de las, de las grandes ventajas, Linux es seguro, Linux es estable, es robusto, eh, es un sistema operativo para gente que no quiere distraerse demasiado, ¿ca? que quiere rendimiento y seguridad, además. Y que quiere que su ordenador rinda también, que su ordenador no sea invadido por un software este, mal calculado eh, e ineficiente. muy bien terminó no se han entregado problemas y a cerrar la ventana ya está bueno si quieren podemos ir acá a informes de fallos y ver si pasó algo ¿sabes? acá no hay ningún problema etcétera cerramos aquí y quedó instalado el sistema por supuesto que hay que instalarle un poco más de programas para que eh, el sistema operativo esté pronto para la guerra para todo pero así como está ya te permite navegar eh, trabajar con documentos de oficina Mira, lo que te voy a mostrar acá, en el menú de inicio. Tú tenés um, en accesorios, por ejemplo, tenés una calculadora, tenés un montón de programas más. Tenés en gráficos, ya tenés para, para retocar imágenes. En internet tenés para descargar programas tipo Torrent. Acá, archivos Torrent. Tenés para navegar. Este es el mejor navegador, mi modo de ver. En oficina tenés para bases de datos tipo Access. Tenés para planillas de cálculo tipo Excel. Tenés para, bueno, esto es para dibujar, eh, no recuerdo ahora cómo se llama la aplicación de Microsoft, no, no, no, no recuerdo realmente, pero hay una aplicación de Office de Microsoft eh, que, cuyos productos se pueden abrir con esta. Tenés este tipo de aplicación, que es la más flojita de LibreOffice, pero que te sirve para abrir presentaciones de, de PowerPoint. Tenés para trabajar con fórmulas matemáticas y tenés el clásico Word, pero de Linux que se llama Writer. ¿Está bien? Eh, sonido y video. Tenés estos dos programas que a mí, francamente, no me gustan. Después vamos a instalar el BLC. Acá vamos a instalar un programa tipo Punk que está muy bien. Eh, y vamos a entrar varios programas más. Eh, y tenés para hacer cosas con el sistema. O sea, tenés, ya tenés para hacer cosas. Ya tenés para escuchar todo tipo de material, para, para, para ver cualquier tipo de película y para navegar. ¿tá? Y retocar documentos de casi, casi todo tipo. Vamos a dejar por acá este video. Y en el próximo vamos a mostrar eh, qué más hacer, hacerle a una instalación de Linux reciente.